equipo como habéis visto Olga ha venido a un descampado y ha escondido entre unos matorrales un USB después al marcharse ha hecho una marca visible en forma de cruz en una farola es evidente que lo que están utilizando es lo que llamamos un buzón muerto y alguien va a tener que venir a recoger ese USB así que vamos a por él y vamos a ver qué pasa Vale, en este paso tenemos que actuar con mucha rapidez y mucha precaución. Lo que vamos a hacer es coger el USB y llevárnoslo hasta el coche, donde tenemos un portátil, lo vamos a pinchar y vamos a pasar toda la información del USB al ordenador para luego estudiarla detenidamente. Eh, como esta gente es muy profesional y mide todo al milímetro, vamos a hacerle una foto a la posición en la que está el USB para luego dejarlo exactamente donde está y ya esperar a ver quién viene a recogerlo. Vale, lo tenemos. Rápido. Vamos a ver. Vale, conectamos El USB al adaptador Y vemos que hay una carpeta Nombrada con el número 5 Vamos a pegarla En el escritorio Perfecto, ya la tenemos Bueno equipo, pues nada Ya hemos hecho la copia del usb al ordenador ahora vamos a dejarlo en su posición inicial entre los matorrales y vamos a aproximar el vehículo lo más cerca posible del descampado para tener una buena visión del usb ver quién viene a recogerlo y posteriormente poder realizar a esa persona el seguimiento a su lugar de destino así que nada vamos a ello Vale, vamos a dejarlo en la misma posición en la que estamos. Yo creo que. Bueno, este trabajo es así, esperar, esperar, esperar... Llevamos ya un par de horitas y, y la verdad ya me está entrando hambre porque desde esta mañana no he tomado bocado y... Se nos va a hacer la hora de comer, a ver si quiere venir Yuri o no. Vale, atención, está llegando una moto. Hay un hombre subido. Estaciona la moto... Puede que sea él, eh. Vamos a ver qué hace. Estoy intentando identificarlo, pero... No se ha quitado el casco, lleva gafas, mascarilla... Se está acercando. Vale, vale, vale, vale. Lo ha cogido, lo ha cogido. Se lo ha guardado. Esta gente es muy, muy precavida. Vale, ahora vamos a prepararnos porque... vamos a tener que hacerle el seguimiento. Ya que no hemos podido identificarle... Va a estar muy complicado porque llevamos coche y el moto, pero... vamos a intentarlo, por lo menos. Vale, chicos. Vamos allá equipo, deseadme suerte. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Ahora que estamos en un semáforo, con cuidadito, vamos a ver si sacamos alguna imagen. A ver dónde se dirige. Vale. Con cuidadito porque esto lleva mucho cuidado. Vamos a mantener la distancia. Prudencial como siempre. Este seguimiento como os he dicho es muy complicado ahora que estamos parados vamos a ver si sacamos las imágenes el modelo de la moto cómo ha vestido por aquí por el centro hay un montón de hoteles no sabemos si dónde va, no sabemos si tiene un alojamiento, si se ha tirado algo... Quizás va a hacer gestiones... Vale, parece que está aminorando la velocidad, puede que pare por aquí cerca. si lo cogemos ahí, está aparcando la moto justo aquí a la derecha tenemos un hotel como hemos dicho a ver vale, vale, vale se baja de la moto, tiene que entrar a este hotel seguro seguro El tío no se quita ni el casco ni para entrar. Qué fuerte, es que lo tienen todo. Ahí está. Bueno equipo, pues poco a poco vamos sacando datos eh, como habéis visto ha estado muy complicado eh, tampoco se ha querido quitar el casco en ningún momento son gente muy profesional pero bueno, por lo menos tenemos ya eh, algo de información como es la dirección de un hotel también la matrícula de la moto y la información del USB que estudiaremos cuando lleguemos al despacho detenidamente así que nada, vamos a ponernos manos a la obra y a intentar sacar toda la información que podamos y así decidir cuál es nuestro próximo paso. Si te ha gustado este vídeo no olvides la manita hacia arriba. Si no te quieres perder ningún capítulo, suscríbete a nuestro canal. Y si quieres saber más sobre los detectives, puedes pasarte por nuestra página web. Y ya sabes que la realidad siempre supera a la ficción. ¡Chao!